Hola, yo soy Mayra Alejandra Amina Arboleda, soy poeta, escritora y gestora cultural. Hago parte del Laboratorio de Mujeres Negras de Escritura Creativa, Cimarronía del Verbo, de la Asociación de Mujeres Afrocolombianas AMAFROCOL, y de varios procesos colectivos en el oriente de Cali, trabajando por la reivindicación, por la construcción de identidad. Además, tengo un proyecto cultural, se llama Zambumbia Afro, que se ha enfocado en la reivindicación, resignificación y el empoderamiento de la cultura afro en la ciudad de Cali. Y a eso nos dedicamos, a trabajar por construir mi identidad y por mostrar lo maravilloso que es nuestra cultura y lo maravilloso que es ser lo que somos.